Bien, pues como lo prometido es deuda, después de la publicidad, ahora sí vamos a pasar a esta gran sorpresa, este gran regalo que nos hace esta pareja, tanto más ya con su guitarra preparado y todo bien atrabiado, ¿no? Como un mexicano, ¿no? Claro, así es. es. Típico de, para cantar esa buena ranchera que le vas a cantar también. El traje de charro mexicano. Que no te olvidas de nadie, incluso a Málaga le canta a la claro, las mujeres de barbilla a todo el mundo, y a Catherine que tiene también atrabiado para acompañarte y hacer esos Coros o también bailar. De, de esa pues canción ella. famosísima que grabó Antonio Bandera para la película del, del mariachi, el, ahí la traemos todo. también, ¿verdad? Todo, así que no lo vamos a perder ni un solo detalle. Así que el estudio a vuestra disposición para que nos regales esta música, esta voz, la guitarra y también a esta belleza de Caterina que también va aquí a apoyar las energías. Besitos, os dejo. dos secas qué bonito Malagueña salerosa Y de ti de niña hermosa Lampa. Y esta canción para todas las malagueñas Y para todas las chicas de Marbella, De acá de Marbella la Bella Saludos a la señora Elena Muchísimo cariño Y a mi amigo Pepe Que va a cumplir años ¡Órale! Un abrazo muy especial Si por pobre me desprecias yo te concedo razón, yo te concedo razón, si por pobre me desprecias, ay mi Caterina. Hermosa. Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa y así te hermosa. Pero qué lindo, cómo hemos disfrutado esto que tú dices, pues los bellos de punta, así te, te escuchamos, y los bellos de punta, la verdad es que esto ha sido un regalazo, y bueno, no, no te olvidas de nadie, ha felicitado también hasta a Pepe, que ya es mi cumpleaños, claro que sí. a todo el mundo, no te olvidas absolutamente de nadie, muchísimas gracias por estar aquí, ya sabéis que vuestra casa cuando queráis, espero que tengáis ya todo lo que queda de verano, que todavía queda, ¿eh? queda una uh -huh. época buena, que es siempre muy bueno, que triunféis, como siempre lo habéis hecho. Y, y que además te digo, queremos quedarnos ahora una larga temporada acá en la Costa del Sol. Hoy nos encanta, después de recorrer el mundo, regresamos a la Costa del Sol porque es lo más bello que hay y muy agradable, sobre todo la gente maravillosa. Pues nada, nosotros solo encantado de que estéis aquí y poder escucharos más a menudo. Así que muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias, gracias. gracias, gracias. Elena. Gracias, Enhorabuena por tu nuevo disco, gracias. Caterina. Muchas Felicidades gracias. también a los dos y hasta pronto. Muchas gracias a ti, Tras de Cámaras, que está nuestro gran amigo Pepe. Gracias a ti también.